La televisión empieza en los años 50, ¿no? pero parece que es un dispositivo nuevo. La televisión tiene un dispositivo que hace a su propio lenguaje, que es el vivo. Lo que hace a la televisión, y por eso muchos este, pensadores dicen que la televisión sí tiene un lenguaje y el cine no, es el vivo, es la posibilidad digamos, de estar en el momento en que las cosas están sucediendo. De hecho, La televisión no compitió con el cine, lo que hizo fue mostrar películas y desarrollar otro lenguaje. Con lo cual, la aparición de la televisión, incluso del cable y del video y de, las, y de los primeros formatos, eh, digamos, de las primeras apariciones de las pantallas caseras, no rompieron grandemente este frondoso lenguaje que se construyó durante 80 y 100 años. Pero cuando aparecen las nuevas tecnologías y aparece Internet y aparece, eh, eh, digamos, la diversidad de pantallas, se suceden dos fenómenos muy fuertes que sí modifican el lenguaje en los últimos años. el primero es la de de la digitalización del acceso a los medios, la verdad es que hasta, hasta que esto sucedió el cine era para muy pocos y lo manejaban muy pocos y los que podían acceder a esa herramienta eran muy pocos y contaban para muchos, ¿no? este, esto con la aparición de la digitalización se rompe, hoy este, un chico puede filmar una película con cuando yo empecé a estudiar cine, yo no tenía cómo filmar una película si alguien no me daba una cámara negativa, lo no podía revelar, eh, copiar, editar, etc. Hoy, chicos, voy a una película con un celular. Eh, eso es un cambio importante para nosotros, no solamente en términos de estructura productiva, industrial, etc., sino en términos de lenguaje. Y el segundo cambio importante es que también puedes ver una película.